Higiene y seguridad en las artes marciales. Al igual que en otros deportes, durante la práctica de cualquier arte marcial es muy importante la higiene. El cuerpo ha de estar limpio, con especial cuidado de las uñas de manos y pies, que deben estar bien cortadas para evitar dañar a otros compañeros. Antes de entrar en la zona de entrenamiento, los pies deben lavarse y secarse minuciosamente. El cuidado de la indumentaria no solo es un asunto de etiqueta y respeto, sino que deberá estar limpia y en buen estado para que contengan la menor cantidad de microbios posibles. Todas estas normas presentes desde muy antiguo, elaboradas como principios de conducta marcial, han recibido el aval de la ciencia y se justifican en base a que se detectan cada vez, con más asiduidad, infecciones de piel y partes blandas por estafilococo aureus resistente a penicilina, en practicantes de diversas disciplinas deportivas, entre ellas las artes marciales. Para prevenir estas infecciones emergentes, algunos organismos gubernamentales, dedicados a cuidar de la salud pública, como el Centers for Disease Control and Prevention, han establecido una serie de normas preventivas ...que conviene considerar. Primero. Ducha con jabón inmediatamente después del ejercicio. Lavar las manos si están visiblemente sucias con agua y jabón... ...o emplear desinfectante de manos a base de alcohol. Segundo. No compartir toallas... ...ni objetos de aseo personal. Véase, por ejemplo, máquinas de afeitar. Lavar regularmente dicho material. Tercero. Revisar la piel habitualmente para detectar cualquier zona con enrojecimiento, calor, dolor o hinchazón. Cuarto, evite el contacto con heridas o vendajes de otras personas. Quinto, lavar con agua y jabón cualquier corte o abrasión de la piel y cubrir con apósito de gasa estéril. Sexto, si la herida no está adecuadamente cubierta... Notifíquelo al entrenador y espere. Espere a que se cure para seguir los entrenamientos. Séptimo. Si tiene una herida con sospecha de infección y entra en contacto con material no lavable, por ejemplo un casco, este debe ser limpiado posteriormente con desinfectante. Octavo. Si se comparte material, compruebe que esté adecuadamente limpio. Noveno consulte siempre con su médico, en caso de sospecha de infección de herida, por el temible estafilococo, y si se confirma, tome las precauciones oportunas para evitar la propagación de la misma. En cualquier caso, como en todos los deportes, sería recomendable una revisión médica antes de comenzar con los entrenamientos rutinarios, tanto por el propio deportista como por el instructor, y por la federación correspondiente, ya que comporta responsabilidades de tipo ético, civiles e incluso penales. Entre los objetivos de esta valoración médica se encuentran detectar enfermedades que puedan limitar la participación en el deporte, descubrir enfermedades que puedan predisponer al deportista a sufrir lesiones y habilitar los requisitos legales y de aseguración. Respecto a la seguridad en el mundo de las artes marciales, ningún deporte es seguro, 100%. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer para minimizar el riesgo de lesión. Para ello se han elaborado guías de práctica deportiva segura, sometidas a revisiones periódicas para adaptar sus contenidos a los avances de la ciencia del deporte y a la normativa legal vigente establecida por las autoridades de salud pública. En el caso de las artes marciales, debemos tener en consideración los siguientes aspectos. En primer lugar, en caso de practicantes menores de edad, los padres deben ser informados de la ubicación del dojo, de quién es el instructor y de las actividades que se realizarán, debiendo otorgar su permiso. En segundo lugar, el profesor, instructor debe ser un instructor acreditado por el organismo federativo correspondiente. En tercer lugar, cuando un adulto que no sea el titular se dedica a proporcionar la instrucción, un profesor acreditado debe estar presente para asumir la responsabilidad global y la ratio alumno-profesor no debe superar a ser posible 1 sobre 24. En cuarto lugar, el combate libre solo debe permitirse bajo la dirección y supervisión de un instructor acreditado. En quinto lugar, los practicantes deben ser instruidos en el no uso de técnicas de rompimiento. En sexto lugar, los tatamis serán de planchas independientes, de 50 milímetros de grosor mínimo. Deben estar anclados entre sí y evitar el solapamiento entre las planchas. Estas deberán limpiarse regularmente con desinfectantes. Séptimo, se debe recomendar el empleo de protectores de antebrazo, pie y espinilla cuando se van a realizar ejercicios de contacto. Octavo, si los protectores son compartidos, estos deben ser limpiados regularmente, dado que podrían impregnarse de sudor o de sangre. Es aconsejable que cada alumno disponga de sus propios dispositivos de protección. Y noveno, un botiquín médico bien equipado debe estar fácilmente disponible. El hielo debe estar siempre presente para tratar las lesiones. Respecto al lugar de entrenamiento, este debe ser espacioso y suficientemente amplio para albergar al número de practicantes. Debe estar alejado de paredes, columnas y de cualquier objeto que dificulte su práctica. El suelo debe ser suave, ya que las prácticas suelen realizarse descalzos. La sesión de trabajo debe incluir un calentamiento adecuado con ejercicios de estiramientos, ejercicios apropiados al nivel de habilidad de los practicantes que hagan énfasis en la fuerza y flexibilidad especialmente en el cuello y espalda. Aprendizaje de técnicas de manera siempre secuencial, indicando desde el inicio las zonas prohibidas para el contacto, ojos, garganta, ingle, rótula, así como prestar especial atención a las posiciones durante el desarrollo de las técnicas, para tratar de evitar sobrecargas musculares y articulares a medio y largo plazo. Los artistas marciales deben cumplir con los siguientes requisitos personales de seguridad. Primero, deben estar libres de lesiones en el momento de la sesión de entrenamiento o competición. Segundo, no usar elementos con cremalleras, botones u objetos similares. Tercero, deberá utilizar la indumentaria propia de la disciplina marcial correspondiente, debiendo quitarse gafas, joyas, adornos que puedan ser motivo de lesión, de heridas. Cuarto, el pelo largo debe estar recogido para que no dificulte la visión y las uñas de manos y pies cortas. Quinto, distribuir el espacio disponible de entrenamiento al número de alumnos, para garantizar que no choquen unos contra otros, especialmente en prácticas de combate. Sexto, demostración y explicación preliminar de todas las técnicas pertinentes. Los alumnos ejecutarán siempre los ejercicios que se le indican. Séptimo, reforzar continuamente las nociones de autocontrol, evitando el exceso de confianza por el uso de protecciones visibles. Golpear sobre dichos elementos no garantiza jamás la ausencia de lesiones. Octavo, para los principiantes los combates se realizarán con contrincantes de peso similar, con una diferencia no mayor de 3 kilogramos de peso corporal. En caso de practicantes experimentados, esa diferencia no debería sobrepasar los 7 kilos de peso corporal.